Vamos a ver qué verga es esta ¿eh? Ok, bueno, comencemos Resumen de la estructura del Mystery Method Los cuatro errores en la secuencia del Mystery Method Número 1. seducción primero, empezar al final Número 2. confort primero, empezar en la mitad Número 3. atracción pero no confort Espe Empezar al principio pero saltarse al medio e ir derecho al final. Atracción y confort solo. Empezar al principio pero bloquearse en el medio. Ok, para resumir los problemas asociados a la secuencia del M3 son... 1. Empezar al final. Los problemas del mate del idiota. número 2. Empezar a la mitad. Problemas del escudo protector. número 3. Empezar al principio. Pero saltarse la mitad. Problemas de remordimiento del comprador. Número 4. Empezar al principio, pero atascarse en el medio. Problema de la zona de amigos. Estructura del Mystery Method. A1 es apertura. El hombre se acerca a un grupo y ejecuta un abridor y alcanza el punto de enganche social. A2. Interés de la mujer hacia el hombre. El hombre demuestra alto valor, mientras la mujer simultáneamente muestra interés en el objetivo. Eh, ella responde dándole indicadores de interés. A3. Interés del hombre hacia la mujer. El hombre engancha a la mujer para que esté más involucrada en la interacción y entonces recompensa sus esfuerzos con indicadores de interés. C1. Conversación. La pareja comienza una conversación y florece el sentido de confort y el report en un sentimiento de conexión. C2. Conexión. Ambas partes tienen una sensación de estar allí. Ocurre el beso. Esta fase es Puede durar varias citas. C3, intimidad, ahora, la localización de seducción es lo importante. Allí se van a dar las fuertes caricias que siguen y la pareja va hacia el dormitorio. S1, son los juegos preliminares. La pareja comienza la escalada física hacia el sexo. Si las campanas pasan muy temprano, puede causarse el remordimiento del comprador. Resistencia de último minuto S2 Este es el punto de no retorno antes de que el sexo ocurra Es una pérdida de control frecuente de la mujer S3 es el sexo, coito Es necesario hacer esto varias veces Para comenzar la relación sexual Bueno, A1 Este es el punto inicial del juego Una vez que empiezas a hablar con un grupo de muchachas la metes a encontrar el punto de enganche social. Esto sucede cuando ellos deciden continuar hablando contigo. Les has parecido interesante tu planteamiento. Sin embargo, esta técnica de apertura no debe parecer necesitado. ¿Por qué hablas? Solo porque eres un conversador, un tipo conversador. Las chicas bella, frecuentan los mejores sitios. Se rodean de las personas de su confianza para que las protejan de los inoportunos bonachones. La regla de los 3 segundos. Acércate al grupo que deseas abrir en tres segundos. Hey, ¿ya sabes cuál es tu target? Entonces, éntrale al obstáculo y dale sus 5 minutos de fama. Prueba social. Esta es la aceptación que te da la sociedad, así que debes ir con tu ala caminando y hablando mientras caminas por el lugar sin estar mirando hacia los lados, solo da una mirada general en un punto alto del lugar con una expresión seria en tu cara. Eh, punto importante del lugar de acción cómodo y amistoso. No bebas licor. Y si lo haces, sostén tu bebida bajo la cintura. Sonríe mientras caminas por el lugar. El entusiasmo es contagioso. Una vez que ya entraste a un grupo, no sonríes tanto. Quizá una sola apertura no sea suficiente. Eh, Enganchale con dos. La segunda es opcional. Evita las, las áreas ruidosas. O de lo contrario, será muy difícil ejecutar el juego. Escudos de protección. Son los signos utilizados por ella que demuestran desinterés. La forma de rebajarla. Este escudo es mediándola, usando falsa limitación de tiempo o lenguaje corporal desinteresado. Es importante no enojarse y proceder con humor en esta fase. Material enlatado, son rutinas ya listas, crea tu propio material, a partir del material enlatado, crea tu propio material, te será más útil, además podrás recordarlo fácilmente. La correcta entrega del material, comprende el dominio del contacto visual, el tono de voz y el lenguaje corporal, la expresividad, abarca tus expresiones faciales y tono de voz. Cuando abordas a un grupo entras con un alto nivel de energía. Así engancharás más rápido. Apertura de opinión. Su propósito es captar la atención e iniciar la conversación buscando una opinión. Tonalidad y pausamiento. La calidad de tu voz es importante. Ten una voz profunda que encaje con tu diafragma. Sé emocionalmente expresivo con tu voz. Habla lenta y claramente. Habla plenamente pausado. Habla en voz alta cuando el lugar lo amerite. Lenguaje corporal. Tu cabeza debe estar en el diálogo, el resto de tu cuerpo no. Para que des impresión de que vas pasando y solo te detuviste a hacer una pequeña pregunta. A medida de que se abra el grupo, pones tu cuerpo hacia ellos Durante los 45 segundos, luego de que hagas tu abordaje, Voltea su cuerpo hacia ello, inclínate hacia atrás, esto demuestra poder, incongruencia es cuando lo que dices no empareja en forma natural contigo, eh, falsa limitación de tiempo, esto es fundamental para crear la ilusión de que ya te vas, es necesario un falso tiempo forzado luego de las dos primeras palabras de tu apertura, y otro, ...luego de llegar al punto de enganche social. Tú sabes. Si no tuviera que irme ahora, yo lo haría. Puedo estar aquí solo un segundo porque estoy con mis amigos. Así que mira esto. Solamente tengo un minuto así que voy a decirte que... Movimiento del cuerpo. Esto es expresar con el lenguaje corporal que te estás yendo ya. Y decir hacer pensar que no es un falso tiempo forzado, sino que genuinamente se trata de, un, de una limitación de tiempo. Evita inquietar con muchos movimientos. Lo que harás es permanecer sereno y tranquilo. Observa tu reloj de muñeca más o menos una o dos veces. ¿Cómo abrir escenario sentado? Primero, abre tu escenario con una apertura de opinión como lo harías con, con cualquier escenario. Dos, en una parte de la apertura usa un tiempo forzado. 3. Continúa la apertura trayendo una silla y sentándote junto al escenario. La clave es ser hablador mientras te sientas. 4. Otro tiempo forzado y comienza tu nueva rutina. Juega el escenario normalmente. Perfecto. ¿Cómo abrir escenarios en movimiento? 1. Debes caminar por la misma trayectoria del escenario ligeramente frente a ella 2 voltea hacia donde va tu target y usa una gran apertura 3 continúa caminando junto a tu target y sigue jugando el escenario esquema A1 Bueno, apertura de opinión falso limitación de tiempo y continúa tu apertura de opinión esto se va a hacer con un mega después para finalizarlo para pasar a la etapa A2 Etapa A2, muy bien, en esta fase usted va a demostrar su alto valor, esto lo hará lanzando negas, de este modo creas atracción y ella empezará a darte indicadores de interés sobre los negas. Espero es lo que debemos complementar con una actitud cookie and funny, es importantísimo hacerlo, quizá creas que esto es absurdo, pero en realidad es cierto. La actitud Cook Funic combinada con el uso de negas es lo mejor, yo siempre lo uso y es como darle un poco de azúcar a su tarjet, pero solo un poco y ella querrá ir por más. Lo que yo he creído al respecto es algo así, cuando tú lanzas un nega, a una mujer le estás lanzando un reto escondido, la estás bajando de su pedestal, al menos el que ella cree que está, y piensa, ¿qué le pasa a este chico, acaso no le atraigo? Le demostraré que puedo ser atractiva para él. Los indicadores de interés. Los indicadores de interés son los gestos, acciones y actitudes de la chica. Puede hacer cuando se sienta agradada o atraída con tu presencia. Estos se clasifican en activos, pasivos y falsos. Indicadores de interés activos. Son aquellos que resultan de la intención consciente, Ejemplo. Ella te mira, te toca, se toca a ella, se ríe, intenta reiniciar la conversación o buscar algo para conversar Te pide la hora, te pregunta tu nombre, te pregunta sobre tu novia Ella te trata de llamar tu atención Si se va, se acerca para avisarte, Pídele el número Si tú te vas, ella te pregunta hacia dónde vas, invítala Y también te devuelve tus llamada. Ok, los indicadores de interés pasivo son aquellos que resultan de la intención de omitir una conducta. Ejemplo, si su amiga va al baño, ella se queda. Ella se queda junto a ti si tú te acercas a ella. No muestra resistencia ante la escalada física. Indicadores de interés falso son aquellos que resultan de su intención manipuladora. Para evitar esto, debes hacer que la chica trabaje por conseguir tu validación. Los indicadores de desinterés son los resultados de una conducta herida por parte de tu tarjeta. Los negas. Cuando las chicas están en el grupo, tienen preselección y su actitud cambia, y se tornan un poco arrogantes, y esto va aumentando a la medida del grado de la belleza de ellas. Si la mujer es demasiado distante, cualquier hombre normal que interactúe con ella por un momento luego será obviado y terminará insultándola. Pero esto es algo que no está en tu personalidad, no está en ese lugar. Por eso utilizamos negas, como ya lo dije anteriormente. Eh, antes de esto, despierta su curiosidad lanzando un reto escondido como son los negas a medida de la utilización de los negas es de 1 a 3 dependiendo del grado de belleza de la chica Sí, una medida estándar será 3 ya que esto es fundamental de los negas en la aplicación de Adobe. veamos su uso <coughs> ok, vamos a primero se lanza un nega, entonces metes una rutina, si ella empieza a lanzar indicadores de desinterés, entonces voltea y lánzale el segundo nega, el tercero, si ella te pide algo como una bebida es el momento de lanzar otro nega, y el cuarto, ahora el resto se termina de manejar con actitud arrogante y divertido, cookie and puny durante los dos momentos para mantener el coqueteo. El objetivo de los negas es establecer la igualdad de condiciones entre ambos. Recordemos que al principio ella se comportaba distante. Ahora te vas a dar bola. Ejemplo. Bonitas uñas, son de verdad. Oh, bueno, de todos modos se ven bien. Wow. Eso es un peinado bueno, es algo fuera de lo común. ¿Cómo le llamas a ese estilo? ¿El waffle? Tres. Ah, es gracioso. Tu nariz se mueve cuando hablas. Oye, ve. Allí está de nuevo. Es singular, mira, ¿no? Ja, <risa> Wow. Bueno. Eh, demostraciones de alto valor. La demostración de alto valor es una demostración de crecientes habilidades sociales. Ejemplo, contar historias, Usar negas e indicadores de desinterés tener un gran marco humor y liderazgo la teoría del grupo consiste en que se proyecte nuestra imagen al grupo luego de abrir el grupo con cualquier opener desarma los obstáculos contando una historia, humor y otras demostraciones de alto valor como la dominancia que es una cualidad muy alfa la mujer se siente atraída por ti cuando ve que su grupo te acepta, ella te da indicadores de interés y tú a ella negas para hacerla trabajar por tu validación. Varios temas de conversación. El grupo siente confianza y comodidad con una persona que tiene hilos variados conversacionales. Debe ser capaz de contribuir en el 90% de la conversación o ellas terminarán aburridas. Otra cosa, es bueno practicar linealmente rutinas y puedes cambiar sin dificultad de una a otra sin lugar de repetirla linealmente. Cambiar de tema, cuando un tema no es conveniente para ti o para ella, es mejor cambiarlo simplemente por otro de tus temas conversacionales. Es importante saber que cuando lleguen nuevas personas al grupo, como las amigas, es mejor cambiar a otro tema de conversación. Ya que si continúas en el que estabas antes, entonces puede ser que las nuevas personas no entiendan nada. O si reinicia el tema, puede ser que tu target se aburra. ¿De dónde se conocen? Esta pregunta es muy importante que debemos realizar en toda clase de grupos durante la etapa A2. Por cuanto nos permitirá obtener información importante y además es un punto medio para reestructurar nuestra estrategia. Lanzar negas como piedra, es lo mismo que tirar la piedra y esconder la mano, debes tirar los negas antes de que lleguen a su objetivo ser capaz de introducir una historia o rutina usando bloqueo de apoyo, esto consiste en darle a tu target alguna de tus pertenencias, ya que puede ser que luego que lances negas ella se moleste, pero si tiene algo tuyo puede que si se molesta no pueda moverse de allí o porque así tendrá que entregarte la vaina y eso quedará en ridículo. Enciérrala. Es la posición A2. Estarán de espaldas a la barra y voltearán sobre tu hombro y verán el resto del lugar. La estrategia de giro o prueba de complacencia. Uno. Dile, esto te va a gustar. Ofrécele tu mano colocada a la altura de su pecho. Con la muñeca inclinada, si rechaza tu mano no tenía suficiente atracción. Respóndele con un indicador de, interés, de desinterés y una demostración de alto valor utilizando humor. Número 2. Dile, da una vueltecita. Tú sube la mano sobre, tu cabe, sobre su cabeza a fin de que ella dé una vuelta sobre su propio eje. La vas a jalar un poco su cuerpo. Hacia afuera de la barra Das un paso hacia atrás Y sonríe y aplaude 3. Luego, da unos pasos al frente Para apoyar tu cuerpo en la barra Y dices algo como ¡Wow! ¡Caíste! Este, este es el juego favorito de mi sobrina Luego Introduce una lectura al frío de mano O una interpretación de papeles Que también sirve de maravilla Interpretación de papeles Es un papel o un guión inventado por ti Para interpretar es importante que sea uno donde tú tienes más valor social que el blanco. De hecho, debe ser tu realidad, sobre porque de otra forma ella te encontrará menos atractivo. Lectura en frío. Es una técnica usada por adivinos para, para hacer creer a sus clientes que obtienen información de ellos sobrenaturalmente. Bien. Falsos descalificadores son demostraciones de alto valor, muy divertidas. Demuestran una falta de necesidad y permiten ir calibrando tu proceso. Ejemplo: No creo que lo nuestro funcione. Solo te puedo decir que hasta ahora tú y yo no nos llevamos bien. Eh, varios escenarios, teoría de grupo. Set de uno. La target está sola. El abordaje en este caso será de la siguiente forma. Usted Llega, se acerca a su target en menos de 3 segundos. Cuando ella note su presencia, usted debe aproximarse a un maje y abrir con un opener al efecto. Luego un opener conversacional, seguido de un falso limitador de tiempo. Y luego iniciar la fase A2, el set de dos, target y una amiga. Aquí deja abordar primeramente a la amiga, pues ella es el obstáculo. Procura ganarte su confianza en poco tiempo, entre 5 y 8 minutos. Prefiero 5 para, para implementar humor. Eh, centra concentra el blanco usando bloqueo de apoyo. Continúa hablando con el obstáculo. Neguea a tu target. Finalmente, lanza un cumplido a tu target sobre su personalidad. Nada de su aspecto físico. Es difícil aislar a tu target en un set de 2 por el remordimiento que se produce al dejar sola al obstáculo. Por esta razón, es muy importante llevar un ala que te liberte del obstáculo. Ok, set de 3, target y otras dos chicas más. Se aplica lo mismo que lo utilizado para el set de 2. Acá es más fácil, pues cuando hayas deshecho los obstáculos, deberás utilizar algún argumento. Para preaislar a tu chica Ejemplo Hey, he estado ignorando a su amiga Necesito ponerla a la altura Ya volvemos Veamos qué aventuras nos espera en el local Set de dos Target y un hombre Set de dos mixtos Aquí hay que abordar el obstáculo Procura ganarte su confianza en poco tiempo Hazle una pregunta ¿De dónde se conocen ustedes? Si el tipo es su novio Debes alejarte de ahí si no lo es, entonces negala sutilmente frente a él. Empiezas A2 y luego A3. Lo importante, con tres indicadores de interés recibidos, pueden cambiar de fase. Mira, la estructura de A2 es así. Primero, nega. Después, rutina. Después, bloqueo de apoyo. Después, de dónde se conocen ustedes. Luego, segundo, nega. Lanza tu rutina Después, negar tu target, una prueba de complacencia, falso descalificador, después, eh, cambio o interpretación de papeles y lectura al frío. Ahora pasamos hacia A3. Esta, esta etapa, fundamentalmente, se basa en escanear, hacer preguntas, así, estás mostrando tu interés con lo que ella querrá. Reivindicar su personalidad debido a que en a la negueaste Ella tratará de impresionarte y cuando lo haga ella te, ella te premiará con indicadores de interés Tú la premiarás con indicadores de interés Jugarás con esto Repetirás el procedimiento con una nueva pregunta Para que luego en esa misma etapa realizar el preaislamiento Llevarla al lugar de C1 Control del marco. Se refiere a la personalidad. Es tener una personalidad sobresaliente, no en exceso, pero sí ser capaz de afrontar cualquier situación y salir victorioso de ella. Teoría de los aros. Los aros son una prueba que ella generalmente te pone. Tú puedes solucionar esto haciendo saltar a ella sobre sus propios aros, ignorando sus aros adelantándote a esto y colocándole un aro primero a ella. Invertir papeles. Esto es simplemente malinterpretar sus acciones. Ejemplo, no apresures las cosas. Manos fuera de la mercancía. Quiero decirte que ha sido la mejor, pero soy un tipo que necesita más confianza y comunicación. Ajá. Tener estándares. Es seleccionar a la mujer más bella estar con la que quiero no con la que me caiga esto es alto valor escaneando se refiere a hacer preguntas de un modo sutil alternando con pequeñas rutinas de escaneo es una gran demostración el escaneo es una gran demostración de alto valor Al que bien hecha interesándote genuinamente en sus respuestas veamos hacer tres preguntas quién eres tú Eres verdaderamente apasionada. ¿Qué es lo más espontáneo que has hecho recientemente? Intermitencia. Es ser impredecible en la forma de premiar. Si tú premias de forma variada, con indicadores de, de interés e indicadores de desinterés, mantendrás estimulada su actividad cerebral y la lleva a aceptar nuevas pruebas de complacencia. Intensificación del quino. Es el quino, tocar y ser tocado, lento, casual y sin aceleración. Se crea la química entre ambas personas, el típico soquete. Busca conseguir el beso en la primera cita, demostrándole lo respetuoso que es. Ellos esperan al final de la cita para hacer la gran jugada. Los artistas venusianos en su lugar intensifican el quino desde el primer momento. Y hasta pueden besar de una sola vez. La ventana de intensificación. Se refiere a la oportunidad para realizar el kino. Cuando dejas pasar oportunidades es una demostración de bajo valor. Tomarla del brazo, tocarla con las manos, oler su cabello, besar su cuello y abrazarla, esas son buenas de la ventana. El toque no estándar es tomar su mano. En lugar de eso, lees su palma o lucha libre de pulgares los toques deben ser divertidos de modo natural para que ella lo vea correcto no inventes excusas cuando toques hazlo natural y confiadamente Ah, una vaina no veas tu mano cuando tocas a una mujer porque si no esa vaina te, te quita de atractivo y te pone así como inseguro pues y si la la tocas muchas veces así tocas quita toca quita toca quita esa vaina es medio incómoda esa vaina así que mejor si es un toque que sea el toque estático ¿okay? eh, lidera un solo paso a la vez mete pequeños aros y guíalas durante la interacción un paso adelante y dos atrás empieza tu escalamiento con un paso ante cualquier muestra de validación de vacilación retrocede dos pasos esto la hará más receptiva a tu nuevo, a tu nuevo escalamiento es un modo de intermitencia en el cual tú rechazas a ella y esto será divertido, ¿ok? Para ella, si logras tu escalada de Kino, así logras tu escalada de Kino. Kino pinging es el toqueteo continuo, de parte y parte, resultado de la creciente atracción entre dos personas, tira y afloja. Es la etapa equivalente al lanzamiento de negas en A2. La diferencia es que en este momento, cuando ella busque tu validación, le da un sutil nega. Me has escupido los ojos, vale. ¿Qué pasa? O un indicador de desinterés en darle la espalda. Esta estimulación emocional la hará más propensa a la nueva escalada. Ajá. Confianza y complacencia. La comprobamos a través de técnicas como Prueba de complacencia Ejemplo Tomas su mano y la dejas caer Y ella la dirige nuevamente hacia ti Pones su mano en tu rodilla Y mírala a ver si la dejas allí Pon tu brazo alrededor de ti y camina por el lugar Rutina del kino. Número 1 Ofrécele tu no, la palma de tu mano hacia arriba Número 2 si la toma, aprieta su mano. Ahora bájala lentamente. 3. Jala sus manos acercándola a ti y dile paso o fallo. Si en cualquiera de los casos ella rechaza tu propuesta, dale un indicador de desinterés y luego una demostración de alto valor para próximamente lanzar otra prueba. Ok. Así es. Umbral de afinidad se da cuando premia su buena conducta con indicadores de interés y castiga el rechazo con indicadores de desinterés, si el grupo no está ganado utiliza tus negas, de lo contrario no, solo búrlate de ella, juguetonamente, eh, Sí, sí. siempre joda que saben es bueno, eh, esta etapa se da entre A2 y A3. Dar y recibir, esta compenetración mutua se hace en C1, no en las etapas de A, guíala en lugar de buscar su aprobación, resistencia simbólica es la defensa antiputa, tacto con movimiento, poner tu mano en su muslo y dejarla allí, suavemente rosa con tu dedo índice su muslo, subiendo un poco, 2. Frota tu mano suavemente por parte extensa de su cuerpo, tocando desde los senos por la parte exterior, terminando en su cintura como parte del movimiento general. Calificadores. Uh -huh. Ok. Eres bonita, pero también eres mala. Es atribuirle una cualidad buena. Y una cualidad mala, ejemplo. Bueno, esta vaina ya es otra vaina, cumplido si, sí, pero no menciones su apariencia física, como por ejemplo, te miras como alguien que realmente sabe lo que quiere. Eh, bueno, entonces eh, el esquema del A3. Oye, esta vaina varía mucho. Lo importante aquí es. Eh, Dependiendo cómo vaya la tonalidad de la interacción Tú lo puedes hacer eh, Comenzando con Betamax O puedes hacer tu vaina Comenzando con una eh, Con una Con un role reversal O puedes Comenzar la rutina de la Generosity Byte Y después Hablar sobre un premio vaina y así lo importante es la calificación que pases esa vaina por lo menos ajá la calificación lanzas recompensas entre cada calificación y bueno al final las recompensas con un cumplido general un calificador el argumento para preaislar y haces también tu argumento abierto para preaislar y listo y, va, y listo ya todo está listo Ahora pasemos a la etapa de C1 Esta etapa yo la manejo de otra forma Pero vamos a verlo aquí como dice aquí en este libro C1, el juego se juega en confort Así que en esta etapa se debe crear sentido de confort y confianza Caracterizado por un amplio report conversacional Esto hace que la interacción sea real y genuina Para lograr la conexión Sé tú mismo Mostrando complacencia al caminar Diciendo tonterías divertidas, tú despiertas la confianza de ella, pues eres genuino y, es, y, y eso la hace sentir segura. El shock consiste en retirar su atención, intermitencia, por un momento cuando ella se burla de ti, causando la incomodidad del silencio. Luego, Vuelves a darle tu atención. Recompénsala con un cumplido o un indicador de interés. Uh -huh. Técnica del beso. Cuando estés hombro a hombro con tu target, inclínate y huele su cuello y di. Hueles también que estoy luchando contra la idea de besarte ahora. Empújala y di. Apártate. En este momento, haz un ligero shot. Negar con la cabeza a modo de decepción Espera que ella te dé un indicador de interés Si te da el indicador para reiniciar el quino Te inclinas y la besas okay. eh, El indicador de interés que ella te da Te permite saber si está lista o no para ser besada Los lugares para generar confort Normalmente el sitio de reunión es ruidoso Para generar una charla de confort por esto, debes moverla así que se divide en sitios C de confort. Son los siguientes: C1, cualquier lugar para generar confort dentro del sitio de reunión, por ejemplo, área de fumadores. C2, cualquier lugar para generar confort separado del lugar de reunión y el lugar de sexo, ejemplo, el estacionamiento. C3, cualquier lugar para generar confort dentro del lugar de sexo. Ejemplo del salón de la casa. Los cinco lugares del juego. Se refiere al lugar de reunión como primer punto. Y luego tenemos el lugar para C1. Seguidamente el lugar para C2. Después el lugar para C3. Y el movimiento final hacia el lugar de sexo. Ok. El lugar C1 es un lugar tranquilo que debes preseleccionar con anterioridad donde se puede establecer una conversación de confort el salto es importantísimo cuando la target está ubicada en un área ruidosa para mí es importante para esta fase del juego eh, otra cosita más ¿sabes qué? puente temporal y salto y despedida el puente temporal es el teléfono porque es un puente porque es uno y después cuando le llame será otro como una cita para otro día el, el puente el que digo el salto es como la invitación hacia otro lugar en esa misma noche ok y el la despedida no el salto es otra vaina Bueno, no me acuerdo de ve Ejemplo de lugar C1 Inclinándote hacia la pared o bar Con tu tarjeta inclinada y mirándote Sentándose en los bancos del bar Con la tarjeta sentada entre tus piernas Sentándose en un área tranquila del bar o café Report conversacional Sé comunicativo Evita ser explícito para impresionar por esta razón, evitar los temas excéntricos, pero hablar de temas dinámicos, interesantes o emocionantes. Hacer muchas preguntas puede disminuir el report. En lugar de esto, juega y adivina. Debes mostrar una especie de alto valor para que contribuya en la conversación, sea agradable y ameno. Practica report conversacional. Practica material enlatado. También hilos conversacionales espontáneos. El juego de preguntas. ¿Has jugado alguna vez el juego de preguntas? Bien, hay reglas. Primero, haces una pregunta y luego yo. Luego tú y así sucesivamente. Dos, debes decir la verdad y nada más que la verdad. Algo parecido al juego de la botella, pero no sé qué tan exótico pueda salir. Cuatro, debes hacer preguntas reveladoras. Cinco, tú Primero. Mi pregunta, ¿cuántos novios has tenido? Ahora debes ir escalando sexualmente con preguntas. Metes ahí la rutina de la masturbación y le pides un secreto, una verga. Ok, realmente habla, se refiere a conseguir una conversación fluida. Pero en realidad, tú tienes que hablar apasionadamente sobre un tema. ¿Notaste su lenguaje corporal positivo? Te dio indicadores de interés. Si es así... Pregúntale, ¿te gustaría besarme? Ok, si acepto es perfecto, si no acepto, también es perfecto. Yo no dije que pudieras, solo pregunté si quisiera. Hablar es una herramienta lógica, pues ocupa la mente y es perfecto para los objetivos, concordancia y química. Es ser similar en algún modo con tu target. El ejemplo clásico para lograr esto es el juego de la música. El juego de la música, este juego se refiere a hablar de un tema que te gusta mucho. En este caso, inicia con una pregunta del tipo: ¿Cuál es tu banda favorita? Y vaina, y entonces ya sabes lo demás. El juego de asesinato se casa con aventura. Es así: coloca a la chica de tu brazo y camina por el lugar lleno de gente. Dile, vamos a jugar un juego llamado Asesinato se casa con aventura. Señálame tres tipos de gentío y dime, ¿a cuál de ellos asesinarías? ¿A cuál de ellos te casarías y con cuál de ellos tendrías una aventura? ¿Y por qué? Ok, después de que ocurra esto, es tu turno y del gentío elegirás a tres muchachas y explicarás lo anterior. Vulnerabilidad. Compartir vulnerabilidades. Es un poderoso constructor de comodidad. Lo usas en un buen momento, pero no al principio de esta fase porque parecerás necesitado. Te conté un secreto en el juego de preguntas, aprovecha esto y comparte situaciones. Castigo-recompensa. Es utilizado así. Ella hace un comentario negativo, entonces tú das indicador de desinterés, la metes en un aro y... Si ella responde bien al aro, la premia. Ok. Líneas de drama. Celos. de celos a una chica como parte regular de tu juego dentro de C1, lo cual consiste en buscar a una chica de empeño fuera del grupo y ponerla en tu regazo. Dos minutos después, las demostraciones valen más que mil palabras. Luego de ese minuto que estés junto a la chica de empeño, vuelve a estar solo con tu antigua chica. Ella te dará indicadores de desinterés, pero en realidad son indicadores de interés. Lo que pasa es que actualmente se siente herida en su dignidad de mujer. Rutina de licitación de valores de estile, modificada por Portuano. Ok, esto debe decirse en un tono misterioso para dar la impresión de que estás adivinando, pero en realidad tú estás actuando. Ahora bien, si tuvieras que elegir una experiencia suficientemente buena para vivirla, ¿cuál sería? Bien, estás allí. ¿Cuál es el escenario ideal para hacerlo? Perfecto. Puedes describir el lugar. Ahora que estás allí, ¿qué emociones sientes al hacerlo? Entonces, mientras yo te decía esto, tú estabas riendo Y sí, quizá es porque esté siendo chistoso o algo extraño contigo Pero también, pudiste sentir esa emoción mientras estábamos hablando ¿Lo puedes sentir? Entonces tu experiencia favorita es bailar Y tu valor central es la emoción y la diversión Y lo más importante que te lleva a eso, es tu deseo de vivir mejor ¡Wow! Es impresionante cómo en cuatro minutos hemos descubierto tu valor central. Interesante. Ahora puedes morir en paz. Bueno, luego de esto vamos a dar un abrazo. Eso es. Ahora viene para finalizar la rutina de Bajándote. Consiste en bajar tu, re tu personalidad. De modo a que cuando ella te pregunta sobre quién eres o a qué te dedicas le explique el proceso de cómo lograste y así mostrarás una gran personalidad. Cuéntale cómo llegaste a ser lo que eres hoy desde tu niñez y una rutina sobre qué hacías en ello e igual en las demás, luego tu adolescencia, luego la actualidad y por último tus planes a futuro. Esto es levemente. Es importante que mientras estés Contando tu rutina Metas En la interacción preguntándole ¿Y cómo eras tú en tu adolescencia? Bueno Esta rutina es realmente buena eh, Y bueno Muchas gracias muchachos Uno, dos